Dos postes de 20 pies y 28 pies de altura respectivamente se encuentran a 30 pies de distancia. Se sujetan con cables fijados en un solo punto, desde el suelo a los extremos de los postes, donde se han de fijar los dos cables para que la cantidad de cable a emplear sea mínima. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Este es el piso. Vamos a analizar. Miren que le estoy haciendo un dibujo bonito. Que tengo yo dos postes, uno de 20 metros, de 20 pies, y otro de 28 pies, y se encuentran separados a 30 pies de distancia. El dibujo que yo voy a hacer, por favor, tengan en consideración esto, el dibujo que yo voy a hacer no está a escala, ¿ok? Entonces yo voy a poner aquí el poste de 20 de pies, ¿de acuerdo? Y voy a colocar por acá el poste de 28 pies, más o menos, más o menos ahí, ¿sí? Ahí está más o menos bien. A ver si esto mide 28, 20, 28, 30. Sí, por ahí está bien. Esto, mira la altura, 20 feet. Vamos, la, la unidad ya sabemos que son pies en este ejemplo. Entonces, mira, tengo aquí 20 pies. El otro mide 28. Y otra, y otra condición importante es que la distancia que hay entre los dos postes, desde aquí hasta aquí, son 30 pies. ¿Ok? Aquí es donde yo vengo con ustedes a que vean que la interpretación y el razonamiento es la clave del éxito siempre en cualquier ejercicio que de lo que tenga que ver con matemática aplicada. Entonces la gente está acostumbrada a que le digan cómo se tienen que hacer las cosas y darle una fórmula y cuando tenemos que construirla es donde solemos como que ¿Qué pasó acá? Yo no he hecho nada, estoy llevando el enunciado a un gráfico. Dos postes de 20 pies y 28 pies. Vamos a pintar el postecito. Qué pena porque yo soy muy... Me gusta el arte. Mira que va a pintar el poste. <risa> Ahí están nuestros dos postes. Con su altura se encuentran a 30 pies de distancia. Se sujetan con cables fijados en un solo punto. Desde el suelo a los extremos de los postes. Donde se han de fijar los dos cables. Para que la cantidad de cable a emplear sea mínima. Entonces, es como que mira. Voy a poner el cable aquí. Si yo pongo el cable aquí. Pongo un cable para acá. Y un cable para acá. Ejemplo. ¿No? Si yo pongo el punto de, de conexión en la mitad. No, que ponlo en la mitad. Bueno, quién sabe. Puede que sí, puede que no. ¿Qué pasa? Aquí tengo esto que está aquí. ¡ping! Y tengo este cable de aquí a aquí para unirlos en un solo punto. ¿Se están dando cuenta que eso es lo que está pasando? Miren cómo se traduce todo. ¿Dónde se debe fijar? Mira, se, se sujetan con cables en un solo punto desde el suelo a los extremos de los postes. ¿Dónde tienes que ubicarlo para que la cantidad de cable a emplear sea mínima? Entonces en el fondo, panitas, yo quiero que mires lo siguiente. Imagínate que este punto que yo estoy moviendo, imagínate por favor que este punto que yo estoy moviendo, técnicamente, eh, a nosotros nos va a dar una distancia del cable completa. ¿Por qué? Porque yo voy a tener... ¿Qué pasa si yo pongo el, el, el punto aquí? El cable que va a amarrarse sería... De aquí a aquí mide 20 y el otro mide de aquí a aquí que sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo que este cateto mide 28 y todo el de abajo mide 30. Entonces sería 20 más h la longitud del cable completo. Pero no puedo colocarlo ahí. Capaz no me va a dar el punto máximo mínimo. Entonces se deja genérico. Ahí donde está el detalle voy a colocarlo genérico aquí. ¡Pim! mira. Y el cable, que lo va a poner en gris, el cable lo va a amarrar de aquí arriba. ¿Ok? Y de aquí para acá. ¿Qué es lo que estás buscando tú? Que la cantidad de cable a emplear sea mínima. ¿Y qué es la cantidad de cable, tigre? Una... ¿Cómo te digo? Una distancia, una longitud. Entonces, la cantidad total de cable, mira, vamos a así, la cantidad de cable, vamos a llamarlo C cable, ¿te parece? O LC. La longitud del cable, ¿a qué va a ser igual? Empieza a llamar, ponerle nombres a esta vuelta. Ponle cable 1 más cable 2. La longitud completa, donde se debe fijar los dos cables para que la cantidad de cable completa de emplear sea mínima? Entonces, ahí tú dices, bueno, la longitud del cable son los dos pedazos. ¿Y cómo consigo yo esos dos pedazos de cable que tengo que trabajarlo? ¿De quién depende? Bueno, loco, depende de la posición donde yo lo voy a ubicar. Si esto, por ejemplo, mide X. Si yo defino la posición X, la distancia que tengo desde aquí hasta el punto que está acá. X, el valor mínimo va a ser 0. Y el valor máximo que yo puedo ubicar el punto, poniendo como referencia a este, el valor máximo va a ser aquí. Y sería 30. Entonces mira que el valor mínimo para X es 0 y el valor máximo es 30. Entonces va a jugar con esto y empieza a visualizarlo. Ahora, si esto mide x, este pedazo tú la tienes hiper clara. Esto mide 30 menos x, loco. ¿Me explico? Entonces mira que ahí tengo que técnicamente la longitud del cable que van a ser estas dos hipotenusas dependen de en qué posición yo pongo el cable. ¿No te parece brutal? Entonces, como la longitud del cable me depende de esto, yo, como quiero que la longitud del cable sea mínima, necesito encontrar una expresión matemática que me relacione esta distancia que está aquí con esta distancia que está aquí con la variable del ejercicio que esto es lo que se va a mover. Y ahí, ok, ya la tengo clara, ya sé por dónde tengo que meterme o por dónde tengo que hacerlo.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 Voy a escribir la ecuación, voy a escribir el planteamiento y ahí en adelante los dejo a ustedes, ¿ok? Entonces, voy a llamar a este pedazo C1 y a este pedazo C2. ¿Por qué? Porque me provocó. Si usted quiere llamarlo XYZ, póngale XYZ. Si usted quiere llamarlo Anacleti Yubreski Zaida, póngale el nombre que quiera. Yo, ¿Quién es C1? C1, C1 en el fondo sería para nosotros... La hipotenusa, la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que si este cateto mide 20, esto mide X, por ser distancia, no me quedo con el valor negativo, gracias a la gerencia, y sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más 20 al cuadrado, que es 400, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos. ¿Por qué? Porque al final la distancia de los cables son los catetos. Ahí tengo mi, primera, mi primer valor de C. ¿Y quién es C2? Como decían las mises, del mismo modo, en sentido contrario, usted, C2 es la hipotenusa, mírala aquí, ¿de quién? De este triangulito bello que está aquí, que este cateto mide 28 y esto mide 30 menos X. Ah, bueno, ven acá. Entonces, esto es la raíz cuadrada de eh, uno de los catetos al cuadrado, que sería 30 menos X elevado al cuadrado, más el 28 al cuadrado. Voy a ponerlo aquí en paréntesis mejor. 28 elevado al cuadrado Y esto a ti te da una característica fundamental, papá. ¿Por qué? Porque esta es la esencia del ejercicio. La longitud de todo el cable, o CT. ¿Saben qué? Cambié de parecer. Voy a llamar a esto CT, que es el cable total. Tú sabes que el cable total es C1 más C2. ¿Sabes o no sabes eso? Está claro. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar la distancia de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. ¿Nunca te has lanzado una tirolina? Tú tienes un poste, una cuestión, una amarre, una vaina. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? El cable total es esto más esto. ¿Y qué me está quedando? Ese es el propósito del éxito en un ejercicio de optimización. Conseguir la expresión matemática que depende de lo que en el ejercicio varía. Si esto es C1, lo pongo acá. Y si esto es C2, lo pongo acá y sería la suma de C1 más C2. Cuidado, y me suman esos dos valores, ¿no? Ahí se suman esas dos raíces porque ahí el problema no estaría en cálculo, sino en cómo trabajamos aritmética nosotros. Ahí está. ¿Aquí qué tenemos? Pana, ven acá. Aquí está la ecuación que es tu F de X. Es tu F de X. La, la longitud total del cable la puedes llamar f de x y la puedes graficar y todo. Tú puedes agarrar la, simul la graficadora y meter esto. Pon f de x igual a esto y ve la gráfica para que tú veas. Y x, lo que te dije ahorita, x pertenece al intervalo cerrado desde 0 hasta 30. ¿Por qué? Luego, porque si este es el valor de x, lo mínimo que puede medir x aquí es 0, que esté en este punto. Y lo máximo que tú puedes poner el punto de anclaje es aquí. Y por eso, para esa referencia de X máximo va a valer 30. Entonces, este es tu dominio en tu función. Es el dominio de esta función está aquí. Por eso aquí no me importa, ¿no? Que si X vale menos 10. No, pero que son distancias. Ahora, que te invito yo a ti? Esta, son, esta es tu función. Tú quieres que sea una cantidad mínima de cable Deriva esto. Aquí tienes esta derivada, tienes esta derivada. Aquí la verdad, te voy a ser sincero, yo preferiría derivarlo así como están. ¿Para qué va a calcular 28 al cuadrado? Si cuando yo quiera derivar esto, eh, me queda la misma expresión en el denominador. Y arriba, por regla de la cadena, la derivada de 28 al cuadrado se va. Es más, te lo voy a montar. Voy a montar así un momentico para que ¿Quién es la derivada del cable? La derivada del primero por regla de la cadena. Esto técnicamente sería dos veces la raíz cuadrada de x al cuadrado más 400. ¿Sí? Arriba, abajo en el, en el denominador. x al cuadrado menos 400. Y arriba técnicamente tendría la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? 2x. Y mira que el 2 con el 2 se simplifican y me quedaría la derivada del término de la izquierda así x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 400. Y la otra función cuando la derivas, como esto es una suma, pues sumamos acá. Voy a ponerlo aquí abajo mejor. ¿Sería quién? Aquí abajito el 2 que multiplica la raíz cuadrada de esa cosa. 30 menos x al cuadrado más 28. Todavía no me interesaría desarrollar esto ni siquiera. Cuando lo necesite sí. 28 al cuadrado, y a esto, arriba, por la derivada interna. Por regla de la cadena, pilas aquí. La derivada de esto es 0. pero aquí tienes dos veces, dos veces, hey, sorry, dos veces el 30 menos x por menos 1. ¿Ok? Porque tienes la derivada todavía de 30 menos x, que es menos 1. Entonces, aquí básicamente es colocar menos 2, que multiplica 30 menos x. Estoy derivando. Yo aquí en esta transmisión, la verdad, me disculpan, pero yo estoy asumiendo que ya la gente sabe derivar. En esta transmisión. Tenemos videos ya de derivada, donde explicamos la cosa de derivado, pero yo estoy asumiendo que ya, es, ya se sabe derivar a fondo. Entonces este 2, y, y se sabe también álgebra, ¿ok? Este 2 con este 2 se cancelan. Este negativo con este más que está aquí, me puede quedar sin problema aquí afuera como menos esto. Y mira que al tener aquí esta derivada, ya tú puedes igualar esto a cero y trabajar y despejar y te, eres feliz. Saca tu cuenta, haces todo el trabajo, aquí viene pura álgebra. El valor que hace que esta primera derivada sea cero es ese valor candidato, que esté entre 0 y 30, obviamente, es ese valor candidato que hace que tengamos el cable mínimo posible. Pero con la segunda derivada es que tú compruebas que sea mínimo. ¿Por qué? Porque al momento de ser un mínimo, mira esto, al momento de ser un mínimo, si yo tengo una función así, en el punto más bajo, ¿ok? En el punto más bajo, tengo el, lo que se conoce como el mínimo. Y por ser cóncava hacia arriba, la segunda derivada es mayor que cero cuando tengo un mínimo. Conclusión: si yo saco la segunda derivada y evalúo ese valor de x que me conseguí como mínimo y ese número lo sustituyo en la segunda derivada y me da positivo, era un mínimo. Si me da negativo, es un máximo. Entonces ahí, ahí ya le saqué el, el análisis, de ahí para adelante dele play. Es de razonar, de interpretar, ¿ok? Entonces vean cómo se pueden establecer análisis, se pueden establecer. Eh, las ecuaciones, cuál es nuestro patrón que, que necesitamos implementar, que ahí está la clave muchachos. Ahí literal está la clave. Espero que haya quedado claro. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas.